Sálvame la vida porque yo no encuentro salida Ven y cierra mis heridas por la medida Lo que no me deprima porque mi ya está perdida Y me castiga, Porque me siento a la deriva y es una pérdida mm. Al parecer no hay nadie arriba y nadie me escucha ah, ah. Es mucha mi lucha en las noches, mis lágrimas muchas Por una muchacha me paso más tiempo en la ducha ah, ah. Dejando lo de adentro si nadie me escucha porque ya Sálvame, ah. mátame, quiéreme, déjame Mi vida no vale nada, por favor ya dime que No vas a volver, no te volveré a ver Pero es que siempre te encuentro en mis recuerdos de la hierya